A modo de continuación, con la temática estructura y función del tejido muscular, eh, nos centraremos eh, en lo que es las estructuras que forman parte del tejido muscular esquelético. El tejido muscular esquelético está constituido por un vientre muscular eh, constituido por proteínas contráctiles que le da justamente esa propiedad o esa característica de generar tensión, pero a su vez también va a estar conformado por una membrana que recubra un vientre muscular y lo separa de las estructuras vecinas y sobre tendones que son justamente en las extremidades de estos vientres musculares que son los que le van a dar inserción a la palanca ósea y al momento de generar tensión van a producir la motricidad humana. Ese vientre muscular, que es la estructura más grande del tejido muscular esquelético, va a estar conformado por estructuras de menor tamaño. Nosotros podríamos eh, hacer mención que un vientre muscular va a estar constituido por fascículos. ¿sí? Esos fascículos van a estar recubiertos por una membrana que los recubre denominada eh, perimicio. Ese perimicio es una membrana de tejido conjuntivo que lo va a recubrir y va a separar a los fascículos entre sí. Y en el interior de esos fascículos vamos a tener las estructuras de menor tamaño, que son las células del tejido muscular esquelético denominado tipo fibras. Las fibras, a su vez, van a estar recubiertos por una membrana también que los separa entre sí, llamada endomicio. Por lo cual, ahí estaríamos mencionando todas las estructuras, desde lo macro a lo micro, que conforma a un tejido muscular. Repasando, los vientres musculares, musculares recubiertos por una membrana llamada epimicio, los fascículos en el interior de un vientre muscular, con una membrana llamada de tipo perimicio y dentro de cada uno de los fascículos las fibras musculares que van a estar recubierto por una membrana llamada endomicio. Esta fibra muscular, que es la célula, repito, del tejido muscular, es cilíndrica y alargada, o sea, presenta una cierta característica, junto con la, eh, eh, la posesión de una gran cantidad de núcleos a diferencia del músculo liso o cardíaco que era mononuclear el tejido muscular esquelético posee varia cantidad de núcleos eso le da cierta plasticidad al tejido muscular al punto tal y tomando un poco eh, los temas vistos anteriormente donde un músculo puede adaptarse dependiendo la condición de la persona pudiera adaptarse hipertrofiándose si es una persona que realiza ejercicio físico de manera sistemática durante un lapso de tiempo pero también podría de manera antagónica atrofiarse en una persona que por ejemplo se encuentre postrada en una cama por una cuestión patológica o de enfermedad. Esa es una característica básicamente que tiene el músculo esquelético que lo diferencia también del resto de los tejidos musculares. En el interior de la fibra muscular vamos a tener las estructuras más, más pequeñas que son las miofibrillas, estas miofibrillas en las diapositivas que continúan vamos a tratar de poder centrarnos y empezar a desmenuzar todas las estructuras a nivel molecular que forman parte de esas miofibrillas, por último vamos a decir que las fibras musculares pueden tener varios centímetros de longitud o sea una fibra muscular Recuerden que es una célula, puede llegar a tener 30, 35, 40 centímetros de longitud, pero van a tener realmente diámetros muy, muy pequeños, que se van a, básicamente, a poder eh, medir en eh, unidades de medida, valga la redundancia, que son las micras. O sea, yo podría decir que una fibra muscular puede tener entre 4 a 10 micras de diámetro. Una micra, como para que uno pueda eh, imaginarse lo que llega a representar, es un milímetro dividido mil veces, o sea, es una estructura sumamente pequeña que la única forma de poder visualizar, visualizarlo es a través de microscopía electrónica. En esta diapositiva o en este slice eh, empezamos a observar cómo se va desmenuzando desde el vientre muscular un fascículo, luego del fascículo en su interior las fibras y luego de las fibras las miofibrillas. Tenemos que también decir que este vientre muscular va a estar eh, conformado por vasos sanguíneos y otras organelas en particular. Pero ahora nos vamos a centrar en lo que es la fibra muscular. La fibra muscular, habíamos dicho que tiene una membrana que lo recubre, que la vamos a denominar, de tipo, eh, la vamos a denominar sarcolema. El sarcolema es esa membrana que divide el espacio intracelular del extracelular y que a continuación va a recubrir a toda la fibra muscular y va a tener o va a presentar pequeñas invaginaciones de manera perpendicular a la fibra muscular que son lo que se denominan túbulos T. Esos túbulos T van a ser de vital importancia para la fisiología de la contracción muscular, básicamente con lo que respecta a la propagación del potencial de acción. En el interior de manera paralela, al interior de una fibra de manera paralela, vamos a tener las miofibrillas. Esas miofibrillas son las estructuras más pequeñas que generalmente se encuentran de manera en serie. ¿Esto qué quiere decir? A modo de ejemplo podríamos representar una locomotora de un, de un tren con sus vagones eh, enganchados en la parte posterior. a Eso sería la denominación en serie. Pero también podríamos ver que una eh, fibra muscular podría ganar sarcómeros o miofibrillas de manera transversal. Eso es una adaptación fisiológica eh, propia del tejido muscular esquelético. El sarcómero eh, en su interior, va, o mejor dicho, el sarcómero va a estar dividido por discosetas, ¿sí? que es lo que divide un sarcómero del siguiente. Ese disco Z se le denomina de esa manera justamente por la apariencia que tiene que representaría lo que es una Zeta son proteínas que dividen a un sarcómero del otro en su interior un sarcómero va a poseer básicamente tres tipos de proteínas proteínas denominadas contractiles proteínas denominadas moduladoras y proteínas denominadas elásticas dentro de las proteínas eh, contractiles tenemos dos lo que se denomina actina y miocina. La actina es una proteína de bajo peso molecular, se encuentra inserta sobre los discos Zetas y la miocina se encuentra en el centro de ese sarcómero en, relacionado con proteínas de actina, pero es una proteína de mayor peso molecular. Estas dos proteínas denominadas contractiles son las que le van a dar la particularidad al sarcómero de poder contraerse cuando hay un estímulo lo suficientemente excitatorio. En el interior, además de las proteínas contractiles, tenemos las proteínas denominadas moduladoras, justamente como su denominación o su clasificación hace mención, son las que modulan la contracción muscular o la relajación muscular y tienen los siguientes nombres, lo que es la tropomiosina y la troponina, la tropomiocina es una proteína que envuelve a manera de hebra a la actina tapando los sitios activos donde se van a poner en contacto las cabezas de miocina. La troponina es una proteína globular que se encuentra adosada, a la tropomiocina, que se encuentra en tres isoformas. Particularmente la que me gustaría resaltar es la proteína eh, troponina tipo C que es la que tiene gran afinidad con el calcio. Más adelante vamos a ver el rol importante que cumple el calcio intracelular para la fisiología de la contracción muscular. Por último tenemos las proteínas elásticas que son las proteínas titina y nebulina que también son proteínas de alto peso molecular que permiten básicamente mantener a la actina y a la miocina en posición y mantener un orden en el interior de ese sarcómero. Eh, en el interior entonces de, de estos sarcómeros, que tenemos las proteínas anteriormente mencionadas, la estructura, o mejor dicho, la ubicación de esas proteínas dentro de un sarcómero van a formar lo que se denominan bandas o zonas. Esas bandas o zonas son importantes básicamente por eh, las distintas proteínas que lo ocupa. Nosotros vamos a tener en un sarcómero lo que denominamos una banda A, que se encuentra en el centro de ese sarcómero, que es una banda oscura. Eh, es una banda que está constituida por, dos, por los dos tipos de proteínas contráctiles, lo que es lactina y lo que es la miocina. Y en el centro de esa banda A vamos a encontrar lo que es la zona H, que es un poco más clara que la banda A, que está formado solamente por proteínas de tipo de miocina. En los extremos del sarcómero vamos a tener las, unas bandas más claras, eh, que son las bandas denominadas I, que son de una coloración más clara justamente porque están conformadas por una única proteína, que es la actina, que es de menor peso molecular que la miocina. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estas bandas al momento de la contracción muscular? Nosotros podríamos analizar, según la diapositiva la cual estamos observando que un sarcómero en reposo va a tener una longitud de esas bandas y de esas zonas distintas a si ese sarcómero estuviera en un proceso de contracción muscular. En la imagen inferior vemos que ese sarcómero que se encuentra en menor tamaño que la imagen del medio está vivenciando una contracción de tipo concéntrica donde la banda se mantiene inmutable, o sea, está en la misma longitud que si ese sarcómero se encontraba en reposo, pero lo que se va a producir el acortamiento desde la banda I, o sea que los sarcómeros en un tipo de contracción concéntrica pierden en longitud y la banda I particularmente también pierde longitud y se achica por el acercamiento de esos discos discosetas. Al momento de relajación esas bandas recuperarían su longitud por lo cual volvería a la normalidad nuevamente. Por último hacer mención a las células madres que se han estudiado de manera eh, categórica en los últimos 30 años aproximadamente y específicamente en lo que es la fisiología del ejercicio que estas células madres que acompañan a las fibras musculares, o sea la propia célula tienen como función la regeneración del tejido dañado. Estas células madres o estas células denominadas satélite es de vital importancia en la recuperación después de un estrés físico que una persona pueda vivenciar como por ejemplo un trabajo de sobrecarga muscular o de fuerza muscular. Bien, a modo de cierre y tratando de poder hilvanar eh, todos los temas que fuimos desarrollando eh, es de vital importancia resaltar algunos aspectos de este bloque. Tenemos que resaltar o enfatizar sobre las estructuras que conforman el tejido muscular desde lo macro hasta lo micro ¿Sí? la conformación de los sarcómeros en su interior con los distintos tipos de proteínas como a su vez también resaltar la importancia de estas células satélite que estuvimos hablando eh, la función que cumplen en la reparación del tejido muscular una vez eh, dañado por algún tipo de estrés eh, físico en particular. Volvemos a recomendar como lo hicimos en los bloques anteriores la lectura de la literatura para esta temática en particular o bien en el Dropbox disponible para todos ustedes o bien en la fotocopiadora de la facultad.